Hola, ¿sabes lo que hacemos en Misión, queridón? ¿La primera incubadora exclusiva para mujeres emprendedoras? Cogemos tu idea. Te ayudamos a meterle muchísima innovación y construimos juntas tu empresa en 12 semanas con unos cimientos sólidos. El día 19 de noviembre, es decir, ya, se cierra el último grupo del año en el cual vamos a trabajar codo con codo con cuatro emprendedoras para ayudarlas a sacar sus proyectos adelante. Pero nos queda el tuyo, nos falta tu proyecto. Aprovecha esta última oportunidad. No te quedes fuera. Agenda ya una cita con un técnico de selección. Atrévete a hacer cosas poderosas.